Os voy a contar un proyecto que estamos desarrollando, que está en pleno proceso, entonces tampoco os voy a contar las conclusiones, os voy a contar conclusiones parciales que, son, que ya son bastante, bastante importantes para nosotros en este recorrido de aprendizaje. Eh, deciros que mmm, la jornada de hoy, tanto como lo, lo que os voy a contar ahora, se enmarca dentro un, de un programa que nos financia la Agencia, la agencia Española de Cooperación, eh, donde lo que buscamos en realidad es fomentar eh, unas, unas acciones responsables por parte de las empresas en países en vía de desarrollo eh, y hacer que los impactos sociales, económicos, medioambientales pues sean uh, los más positivos uh, posibles, que los positivos se vayan mejorando y que los negativos pues, se vayan corrigiendo. <risa> eh, dentro de este marco hemos, estamos trabajando en diversas, uh, diversas líneas, una de ellas que se arrancó aproximadamente hace dos años y medio es uh, la parte de innovación, uh, la arrancamos con algunas, uh, algunas jornadas y talleres que organizamos uh, principalmente en Madrid, y de ahí pues, salió, salió el portal innova4d.es que, que mencionó Eduardo Sánchez al principio de, de la jornada y dentro de, de esto pues, dijimos pues aparte de uh, dar a conocer experiencias y hacer ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hacen uh, otros, pues uh, también vamos a intentar impulsar que, que salgan cosas aquí con, con la SBAT. Um, entonces la cuña publicitaria la, la meto ya, os invito a visitar de vez en cuando eh, tanto el hashtag Innova4D como la, como la plataforma, así como que el, el, la web de nuestro programa Compromiso y Desarrollo. Y, y lo que os iba a contar pues, es un poco el proceso que hemos, eh, que hemos ido siguiendo en los últimos pues, ya, ya tres años y medio en este caso. Uno de los mandatos que tenemos es organizar espacios de encuentro, de trabajos conjuntos con, eh, con actores de desarrollo. Actores de desarrollo eh, en los cuales incluimos las administraciones públicas, las universidades, las ONGs, por supuesto, pero también eh, el sector empresarial. El sector empresarial entendiéndolo en, eh, en su sentido amplio, eh, que puede pasar por empresas pequeñitas, microempresas, pequeñas, medianas, grandes. Uh, plataformas empresariales, etcétera. Uno de, uh, de, uh, de los espacios de trabajo que, que desarrollamos lo, lo nominamos al principio como TICS y Salud. Um, arrancó en el 2010 y nos dimos cuenta de una cosa bastante curiosa porque esto, si no recuerdo mal, fue en junio 2010 reunimos a ONGs, reunimos a empresas les dijimos que íbamos a hacer un trabajo sobre TICS y cooperación y nadie se hablaba, porque nadie entendía que lo que buscaban las ONGs, nadie entendía lo que buscaban las empresas y no, no conseguíamos uh, crear la química que, que, que estábamos buscando. Entonces, a, a raíz de esto, aquí he puesto flechas rectas, en realidad al principio había puesto unas flechas así como muy retorcidas, porque es un poco el proceso que hemos seguido. Um, esta, esta mesa, pues al final, o este espacio de encuentro, lo hemos ido transformando poco a poco. Uh, y lo que nos interesa, y es un poco la, la idea de la, de la ponencia de hoy con, este, con esta iniciativa, es transmitiros uh, la, la visión de innovación que tenemos en este caso, que va por dos lados. Uh, por un lado, por supuesto, la, la innovación en el espectro tecnológico y de qué manera podemos in, impulsar la tecnología para, para ayudar en, uh, en objetivos de desarrollo humano, pero también uh, y lo que de momento son las conclusiones que podemos alcanzar es, es en la parte de innovación en el proceso. De qué manera conseguimos juntar actores muy distintos, actores que pueden ser o no sensibles a, a lo que ocurre en países en vías de desarrollo y de qué manera podemos fomentar eh, una sinergia entre toda esta gente y buscar que pues, de ahí surja algo que de momento no está surgiendo y este paso, este, este recorrido, cómo conseguir que lo podamos capitalizar y darle un valor añadido para que, que de esto salgan, salgan cosas concretas. Pues a raíz de esta primera experiencia en el 2010, pues hemos ido buscando, eh, hemos ido viendo a ver cómo podíamos relacionar las ofertas TIC de las empresas, eh, las demandas del tercer sector y ver de qué manera podíamos cazarlo. Y nos dimos rápidamente cuenta que tampoco esto funcionaba. Eh, y después de hablar con mucha gente, cruzarnos con eh, bastante, bastante perfiles distintos, pues eh, nos juntamos con una serie de, de, de actores, en particular el Update eh, y Quiero Salvar el Mundo Haciendo Marketing, y montamos eh, el año pasado lo que llamamos el Update Co. Eh, lo que buscábamos ahí era básicamente impulsar la creación de aplicaciones smartphone que nos permitieran pues, solucionar problemas eh, de, de desarrollo, que es lo que nos ha pasado que nos pasamos muy bien, fue muy divertido uh, juntamos a gente muy dispersa y muy diferente uh, como, como os pongo aquí uh, tuvimos <coughs> muchísimos talleres con uh, dinámicas de generación de ideas, etcétera, etcétera y llegamos a un momento cuando paramos todo el circuito de decir, <coughs> vale uh, aquí han surgido dos, tres, cuatro ideas interesantes de, de aplicaciones pero no hemos conseguido hacer que esto vaya más, a, más allá entonces, cerramos este ciclo un poco con la reflexión de decir nos parece que esto ha valido la pena, que ha funcionado. Eh, hemos juntado a, a ONGs, a desarrolladores que no tenían absolutamente nada que ver con nuestro, con nuestro sector, eh, a emprendedores, empresas y emprendedores sociales, algunos sensibles, algunos ligados y a otros totalmente ajenos a, a lo nuestro, y dijimos, es una pena porque estamos viendo que hay una dinámica interesante, pero no hemos conseguido cuajar esto. Entonces este año, eh, bueno, este año arrancamos a finales en el último semestre de 2013, nos juntamos con ANESBA, nos volvimos a juntar con Quiero Salvar el Mundo hacia la marketing y dijimos, vamos a replicar esto, el proceso nos parece interesante, podemos ganar cosas eh, en esto, vamos aprendiendo e innovando un poco la forma de, de conseguir los resultados, pero vamos a buscar a que esto desemboque en algo. Eh, entonces, lo que vamos a hacer este año eh, lo llamamos en forwash eh, no os voy a decir qué es lo que buscamos exactamente con el producto. Me, al principio había puesto una diapositiva una más donde me atrevía a decir eso es lo que podemos conseguir y después dije no. Porque el proceso que estamos viviendo ahora mismo con Anisbal, con Quiero Salvar el Mundo y con otras, eh, con otras ONGs como Occión contra el Hambre, Ayanse para el Desarrollo, pues nos estamos dando cuenta de que no podemos desde el primer momento decir qué tipo de tecnología qué tipo de solución tecnológica queremos uh, queremos alcanzar. Lo que sí queremos hacer es un proceso que nos permita identificar muy claramente los problemas comunes que podamos tener, los que queremos resolver y que de alguna manera, porque hemos hablado de escalabilidad, etcétera, que puedan valer uh, para varios escenarios, varios uh, territorios, varios uh, proyectos, geografías distintas, etcétera. Pues nos hemos planteado el sector agua de saneamiento porque es un sector que nos parece que, que, que interactuaba en las actividades de cada una de las organizaciones que están que están ahora mismo. Eh, nos planteamos trabajar con los mismos tipos de actores que el año pasado y el objetivo, pues, es participar a solucionar problemas de desarrollo humano a través del uso de la telefonía móvil. Lo planteamos en telefonía móvil en el sentido amplio, o sea, no nos limitamos ni a smartphone. Eh, ni a la telefonía móvil tradicional. No queremos decir si va a ser una cosa u otra. No, no queremos decir que vamos a desarrollar una app eh, o vamos a adaptar una app o varias apps para resolver un problema. Entonces ahora mismo nos encontramos eh, en un punto donde estamos estableciendo el mapeo de lo que son los proyectos eh, generales de agua sanamiento. Eh, es, un, es un proceso relativamente largo, un poco lento. Lo estábamos hablando antes eh, Jaime y yo de Zagaqueta y decíamos, eh, me, me decía, es que seguramente esto transmite que vayáis poco a poco, pues confianza en, en, en vosotros, en el proceso. Y a nosotros también nos trans, transmite bastante confianza en nosotros porque queremos ir despacio, no identificar ocho cosas al tuntún, sacar ocho aplicaciones que nadie va a utilizar y que se quede esto ahí como una historia bonita, un poco lo que nos pasó el año pasado y que aquí cerremos. ¿no? Entonces, ahora mismo, después de identificar eh, los, eh, los pasos, que, lo, los temas que podemos tocar dentro de, de, este, de este mundo de los proyectos de agua eh, vamos a arrancar en, eh, eh, a finales de abril una serie de talleres que nos van a permitir hacer uh, pues el trabajo de generación de ideas para ir a acotar poco a poco eh, puntos comunes y temas prácticos que queremos solucionar, tanto desde Ungawa, desde ANESBAT, desde ACH, uh, desde Alianza para la Solidaridad, y otras organizaciones y seguramente vamos a recibir inputs de otros lados eh, pues aquí os he puesto las, uh, las etapas en inglés como así como un poco friki eh, vamos a utilizar un poco de metodología Scrum también es un poco friki esto eh, y luego ya pasaremos a la siguiente etapa de, de talleres que va a consistir en realidad a, a hacer el desarrollo esto no lo explico más porque esta gente que quiero salvar el mundo lo hace muy bien Uh, pero yo, a mí me, me supera un poquito uh, el proceso. Sin embargo, aquí lo que vamos a buscar es intentar introducir métodos, metodologías ágiles, metodologías Lean, que también es un poco friki um, pero básicamente lo que vamos a buscar hacer es ir a reiterar muchas veces nuestros, uh, nuestros ensayos y lo que estamos intentando crear, que habremos decidido en esta generación de ideas, y cuantas veces más vamos a reiterar, mejor nos va a salir el, el producto. Y luego ya pasaremos a una fase de uso porque este es el objetivo. No queremos terminar esto con un sistema, si decimos que es una app, no queremos tener una app que nadie vaya a utilizar. Lo que queremos es que una vez terminado esto, esté listo en una versión, aunque sea una versión beta, y se vaya a probar en 3, 4, 5, 6, Pro proyectos, países, etcétera, y que esto vaya dando vida. Nuestro objetivo, entonces, os decía, que tenemos un aprendizaje muy fuerte eh, en todo el proceso porque para nosotros es innovador conseguir hacer cuajar toda esta gente tan distinta que es muy difícil hacer trabajar juntos por ritmos, por eh, visiones, por intereses, etcétera. Y luego, pues obviamente, la innovación que vamos a conseguir al final, ¿no? Este, este producto que esperamos. También somos conscientes de una cosa, y lo hemos aprendido un poco en este cambio que hacemos poco a poco, que igual aquí, pues se nos cae todo. Porque somos conscientes de que igual no vamos a conseguir eh, juntar un consenso sobre el objetivo común, eh, no vamos a encontrar un objetivo común, no vamos a encontrar una solución que a priori pueda solucionarlo o que ya exista. Entonces, una de las, uh, de las cosas que hemos visto con Aisbat, con quienes hablan el mundo haciendo marketing, es que pues, quizás en mayo pues, re replanteamos todo. ¿no? Estos talleres de, de desarrollo quizás no se hacen y tenemos que volver a hacer otro tipo de, de, de proceso para la generación de ideas. Pero más o menos... Uh, es una de las primeras lecciones aprendidas que tampoco queremos quemar etapas ni tampoco provocar eh, crear productos o soluciones que, que no sirven para nada ¿no? o que no se vayan a usar ¿no? y... no os puedo contar más porque todavía estamos en ello uh, espero que la próxima jornada os vaya a contar la cosa concreta y os vendré a, a decir que ha sido un éxito en Mozambique un éxito en Tanzania, un éxito en, uh, en Chile en Perú y en, uh, y en Bolivia que es lo que ha pasado con esta generación de idea a segunda, a segunda etapa Entonces, no sé si tenéis algunas preguntas